Y llegó el momento, llegó el momento de ir al diván con la licenciada Carmen Sotelo. Llegó el momento de hablar un tema muy delicado cuando hablamos de hechos reales. Este es derecho y la necesidad. Derecho, necesidad, en épocas de pandemia van al diván con ella, con la licenciada Carmen Sotelo, a quien le damos la bienvenida a la tarde del magazine. Hola Carmen, ¿cómo estás? Hola Cari, hola a todos, ¿cómo están? Muy bien, acá. Eh, surfeando la bola, Carmen. Estamos así, surfeando. No nos queda otra. Ay, es bueno, sí, es bueno. Acá estamos iguales, eh. no cual. tenemos las olas, pero estamos surfeando. Acá somos muy divertidos, por lo menos. Decimos eso. ¿Qué vamos a hacer? La verdad, una situación creo general delicada. Pero el tema que trajiste hoy también es delicado, porque el derecho ¿no? de la gente de, de trabajar, el derecho de, de lo que se está viendo en la televisión, no solo los manteros, los comerciantes, la gente que no puede eh, abrir sus locales, todo eso, ¿no? El derecho y la necesidad que se mezcla, ¿no? Un temazo para un temazo, un temazo que ustedes también tocaron en el consultorio con el doctor Coloma hoy. Eh, <risa> eh, sí, realmente acá en, en Buenos Aires eh, el tema de los manteros eh, siempre fue un tema, no es un tema de la pandemia, eh, como como sabemos, todos los temas tienen una historia y esta situación genera conflictos y, y problemas donde algunos ya estaban eh, conversados, ya había alguna posibilidad de, de entendimiento y esta situación modifica todo, eh, realmente modifica todo y estaba Acá en Buenos Aires, el tema eh, que escuché eh, con respecto a los manteros, una chica que era dueña de un negocio que la entrevistaron, decía mm -hmm. que ella no tenía problema con que estuvieran los manteros, a pesar de que ella tenía su negocio y pagaba, y que no tenía problema, pero que por lo menos no vendieran los mismos productos que ese negocio en la puerta del negocio. Y eso es muy real, Carmen, porque yo fui comerciante durante 18 años y te puedo asegurar que eso te da bronca. A mí me pasaba mismo acá en Pinamar que venían y se ponían cuando no había playa, los que venían en la playa se ponían adelante de mi negocio, y era bisutería y era platería, yo tenía un negocio de platería, y yo no se entendía, porque alguna vez también fui a, fui a la playa, pero esto, ¿no? Eh, y tenía, me acuerdo una situación, mira que por eso entiendo a esta comerciante, la situación de tener la inspección de la FIP a mí, y ahí, adelante de la puerta, a la persona, al mantero, entonces vos decís, ¿Cómo es? ¿Viste? Yo tengo eso, tengo la, eh, eh, la FIP que me está inspeccionando, o que no me, en este caso, que no le dejan abrir los negocios, a mí me vienen a ver de todos lados todas las inspecciones, y al mantero no, eso es lo injusto. Pero también acá está la necesidad del mantero para comer. La necesidad del mantero para comer, ¿qué queremos? ¿Dónde queremos que el mantero saque la comida? ¿De dónde? ¿De dentro de una casa? ¿De dentro de un negocio? No, digo, eh, eh, se entiende la necesidad. Eh, me parece que ahí, no sé, a mí se me ocurre, como se le puede ocurrir a la gente común, eh, eh, eh, algo para, para solucionar, pero perdón el más poderoso ahí, en esta relación de que vos terminás de contar, era la FIP Total Entonces, <risa> total, total Pero, pero no yo si... entiendo la injusticia no esto es lo que se entiende por eso, el derecho del comerciante del que paga los impuestos y del mantero la necesidad eh, bueno. también, porque ese comerciante que no le dejas abrir el negocio o como pasa a veces acá que no te po no podés venir a trabajar a ciudades vecinas lo que va a suceder es que vaya a hacer cualquier cosa el comerciante va a salir a poner una manta a él en la puerta no me dejas abrir, pero al mantero sí me llevo la manta a la puerta de última tengo baño entro cuando quiero y tengo el baño sí, pero yo digo y no puede ser que haya, eh, sobre todo en las ciudades más pequeñas, o sea, esta ciudad es un monstruo, así que, eh, pero que haya eh, algún tema para, para que sea la FIP la que, la que negocie, la que. Eh, ¿Me entendés lo que quiero decir? Que sea la FIP, que sea de sur, que, sea, que sean los más poderosos no el mantero. ¿Se claro. entiende? Sí, se entiende total. Pero eso también recuerdo, Carmen, acordate de la época de, de retiro, estamos hablando de, de Buenos Aires, sí. ¿no? La época de retiro donde se había hecho la feria de retiro para evitar que todos los puestitos se pongan a la salida del tren, a la salida del subte, esto porque era también, era desleal la competencia con los que estaban pagando los locales, ¿no? Pero pasaba exactamente lo mismo, no llegaba nadie. Donde este, el más fuerte, podía ser, el, eh, le daba un lugar, un espacio, pero volvían porque no pasaba no. gente donde le dan. No, yo no estoy hablando de darle un espacio, un lugar, la FIP. Y, y EDESUR, lo que estoy hablando es a bajar costos. Ay. Vos estás en una zona, vos estás en una zona, con todos manteros, bajemos costos de los comercios, veamos con los comercios cómo podemos entre todos, pero insisto en, en algo que se me ocurre ahora hablando con vos, ¿no? Que, que traes. Ejemplo, pero digo, porque eh, sí, lo vamos a mandar al mantero a un lugar donde, no sé, si sí, al principio va a ser difícil para el mantero, pero eh, la salada, acá en Buenos Aires, ¿qué fue? <ríe> Puestitos que se acumula, y la gente va a la salada. Lo que pasa es que, insisto, en este momento, estamos en un momento muy difícil, entonces, no, no solamente, yo creo que en ONCE, eh, que es donde están ahora eh, el tema más eh, eh, caldeado de los manteros, no hay mucha gente que pasa, porque ni ellos, ni los comerciantes, están juntan, pudiendo juntar dinero, porque la gente no se mueve, el que va a trabajar, va, trabaja, vuelve, está desesperado por volver a su casa, por estar, digamos, no hay ni sal, ni mucha salida, ni mucha plata, chicos, no, no, no se está moviendo, porque no hay eh, eh, mucho con qué, eh, se está comprando por internet, se está comprando por, con muchas cuotas, cosa que en los manteros también será más barato, pero tenés que tener el efectivo. Claro, hoy en día quien tiene un sueldo es el que mejor la pasa, pero realmente el que va a pelearla día a día, esta es la necesidad, no que no podés usar un transporte público. Que no tenés transporte, porque no estamos hablando solo de Buenos Aires, acá de poder ir a, a otra ciudad a buscar el trabajo, no tenés manera. Entonces, si no tenés un auto, no tenés plata para la nafta, porque sí, la nafta sube. Es, esto es increíble, pero la nafta sube. Eh, no tenés transporte, no puedo decir, tenés que usar el auto y te sube la nafta. Todo, todo en contra. Una tenés, la verdad es que la necesidad le algún... está pero a flor de piel Carmen me estoy poniendo nerviosa ¿Tenés, tenés algunos amigos este, dueños de supermercados de supermercados conocidos viste que acá nos conocemos sí bueno eh, además de subir todo esa gente ha perdido mucha plata no ¿Ha ganado mucha plata? ¿Ha ganado? Sí, porque la gente se queda comiendo más en su casa, tengo entendido. No te puedo asegurar eso, pero sí. Yo te lo puedo la firmar. Lógica. Mira, te lo firmo. Bueno, ahí Entonces, hay otra cosa. ¿No vamos a ser solidarios? ¿No vamos eh. a ser solidarios? Bueno, solidaricémonos eh, supermercados, farmacias, nunca cerraron, Cari. No. Nunca cerraron. Es más, lo que, vos, lo que vos decís, el supermercado, mientras que el comercio no, podría, no podía abrir su, sus puertas, yo acá dije públicamente: un, un supermercado de marca nacional grande tenía camperas cuando nunca tuvo camperas. Entonces bueno. no era justo. A mí me parecía totalmente injusto bueno a las camperas. Es decir, ahí achicate. Mil veces achicaste las góndolas en, en invierno, en otros años. Bueno, achicá la góndola. No vendas artículos para el hogar, ponele, no vendas esas cosas. déjale eh, para los otros comercios. Eso es la acá, solución. Acá lo que me han comentado, pues ya te digo yo, este, estoy muy cumplidora últimamente eh, Y lo que me han comentado Que muchos eh, negocios De flores De ropa Pusieron artículos de limpieza Sí En muchos lados se cambió todo ¿Y qué, y qué le vas a decir? ¿Y qué está bien? Pero si una cosa pone campera, y el supermercado pone zapatillas. porque la pobre mujer dueña, que seguro, porque me lo han comentado, dueña del negocio de ropa que no puede vender nada, no puede poner eh, ir con su forma de pago, como sea, ir y, y poner... Eh, artículos de limpieza. Tal cual, tal cual, está en su derecho, porque acá es derecho a necesidad. Exactamente, exactamente. Es lo que estamos hablando. Tal cual, sí, sí, de eso estamos hablando. Es de derecho y necesidad. El, el comerciante, el supermercado, tiene derecho a tener sus ganancias. Claro. Lo que pasa. Yo pregunto, una cosa es tener ten derecho a tener las ganancias y otra cosa muy distinta es perder el negocio, perder su, su trabajo. Ahí está. Ahí está. Entonces, ahí tenemos que pensar. Y ahí me parece que la intervención de, este, del Estado tendría que estar en ponerlos, en, el, eh, ponerlos en, en, en reunión, digamos, y ponerlo en debate, y pensar cómo se hace. Y pensar cómo se hace, porque como vos planteabas, Karina, eh, se van a tomar los recaudos, pero donde uno de tus empleados se agarró el coronavirus, tenés que cerrar el boliche, ¿Y cómo es? Y, y, y tenés que, eh, insisto, seguir pagando la luz, seguir pagando todo, porque tenés permiso a tener, para tenerlo abierto. Entonces, ¿Pero qué pasó en un mini mercado? Eh, acá en una ciudad tan chica hubo varios casos de coronavirus ahí entre los empleados. Ese supermercado tuvo que cerrar. ¿Y ¿Sabes el problema de la mercadería que tiene lo que es la celadera? Eh, no, no, es, es, es todo un tema. Pero bueno, bueno Carmen, derecho, como decimos... Derecho, derecho necesidad. Necesidad, tal cual. Un tema eh, nos faltó solidaridad. Sí, la verdad que sí, pero lo podemos hablar, anótalo, apúntalo, porque... En época Dale. de pandemia no, no hay que chapear con la solidaridad, sino hay que actuar con la solidaridad. Exactamente. Muy bien. Estamos con el chapeo. Gracias, Carmen. De nada, un beso grande para todos. Virtuales, eh. Seguro. Chao, chao. Hasta el próximo jueves.